Para crear nuestra primera campaña de retargeting tenemos en primer lugar que instalar el código de seguimiento en nuestra página web. Para ello clicamos en audiencias y a continuación en el botón ver código. Aquí salen las instrucciones para su instalación, en primer lugar cópialo y luego pégalo antes del fin de la etiqueta head, si lo copias en el body también funcionaría. Una vez instalado ya podemos crear nuestra primera audiencia. Con el código recogemos los usuarios de nuestra página web y creando audiencias los podemos separar. Por ejemplo, vamos a crear una primera audiencia con todos los usuarios de nuestra web, así podremos poner anuncios a todos ellos. En las reglas ponemos contiene y nuestro dominio, por ejemplo, cosasbuenas.com. Le doy a crear y ya tenemos nuestra primera audiencia, todos los usuarios de cosasbuenas.com. Si queremos crear otras audiencias más concretas, también podemos, por ejemplo, vamos a meter los usuarios del blog para ello tenemos que poner cosasbuenas.com barra blog o simplemente barra blog esta audiencia se compone solamente de usuarios del blog no de todos los visitantes de mi página web así sucesivamente podríamos seguir creando audiencias todos los segmentadas que nosotros queramos vamos a poner otro ejemplo más vamos a crear una audiencia excluyendo a algunos usuarios van a ser todos los usuarios de mi web excepto los del blog en vez de contiene, tendré que usar la exclusión. Primero seleccionamos cosasbuenas.com y ahora excluimos los usuarios del blog y ya lo tenemos. No obstante, si no tienes varios miles de visitantes al mes en tu web, lo mejor sería tener solamente una audiencia con todos los usuarios, ya que si no serían demasiado pequeñas. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es crear la campaña. Clicamos en crear campaña, elegimos retargeting. Y dentro de retargeting, retargeting web, ya que vamos a seguir a los usuarios de nuestra web. Los pasos son similares a los de otras campañas. Primero metemos un nombre, podemos fijar un límite diario para nuestro gasto, voy a poner 3 euros. Y también podemos tocar la frecuencia, es el número de impresiones como máximo que va a ver el mismo usuario en un día. Esto es para evitar ser demasiado pesados. La recomendación estaría entre 6 y 12, vamos a poner 8. Pasamos al segundo paso. Aquí es donde seleccionamos las audiencias que hemos creado antes. Si nos hemos despistado, podemos crear una audiencia desde aquí. Puedo ver las que tengo y selecciono todos los usuarios de mi web, que es lo más normal. Clico fuera y ya habríamos terminado. No obstante, podemos elegir la duración de la lista. Esto quiere decir el tiempo que echas atrás la vista para coger clientes. Por ejemplo, con esta configuración cogeríamos a todos los clientes de los últimos 30 días, es decir, del último mes. Podríamos bajarlo si quisiéramos a una semana o a los días que queramos. Clicamos en continuar. El paso 3 es la geolocalización. Te recomendamos coger espacios amplios, provincias enteras o incluso en nuestro caso España. Coger solo poblaciones o códigos postales puede perjudicar al funcionamiento del retargeting. En el paso 4 seleccionamos los dominios. Aquí también es importante recalcar que recomendamos seleccionarlos todos. ¿Por qué? Porque no nos importa en qué dominio esté nuestro cliente, ya que sabemos que es un visitante de nuestra página web. Ya lo hemos seleccionado previamente. ¿Qué más nos da que esté en un periódico o en una página de humor? Por último, hay que subir los banners. No os olvidéis de revisar los requisitos técnicos de los banners antes de subirlos. Una vez que hemos subido los banners tenemos que poner la url de destino, esto es la página al que queremos que vaya. Y ya está, solo tenemos que darle a, a publicar y ya habríamos acabado.